Vamos a compartir pantalla y vamos a ir mirando estos asuntos. Vamos a hablar hoy sobre algún aspecto de escatología y evangelismo. Ahí estamos, ¿verdad? Estamos. Bien, vamos a hablar acerca de los adventistas del séptimo día y su identidad misional qué tiene el Señor, que preparó de antemano y cómo nos colocó en una posición de privilegio, pero también al mismo tiempo una inmensa responsabilidad. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, al igual que Apocalipsis eh, también 12, 17, coloca el movimiento adventista, el remanente del Señor en... Una, eh, en una, una posición sumamente importante. Le dijo el Señor, allí eh, el ángel le dijo a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. Se hizo necesario que el cumplimiento de todo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que sabemos que no es otra cosa que el encuentro de aquel ángel cuyo pie estaba colocado en la tierra y en el mar y que en su mano tenía aquel pequeño libro y que lo fue entregado al profeta y le dijo cómelo y nosotros sabemos que qué significa eso no es otra cosa que la anticipación la profecía de lo que iba a suceder en 1844 pero una vez que se cumple esa profecía Viene entonces este mandato está justamente al final de ese capítulo. Se requiere, se necesita que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. E inmediatamente, lógicamente, viene el capítulo 11, que no es otra cosa que la medición del templo. Está en el contexto del de santuario, de lo que iba a suceder allí en el santuario celestial, que no es otra cosa que el cumplimiento profético de lo que realmente sucedió el 22 de octubre de 1844. Así que se requiere que profeticemos, se requiere que proclamemos otra vez el mensaje de Dios para este tiempo. Y de eso quiero hablarte, querido pastor, querido líder, querido anciano de iglesia, cada uno de los departamentos, las mujeres y los niños, como la convocatoria de Joel, para hacer un trabajo sin precedente en la historia de la humanidad. Dice la sierva del Señor, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como sentinelas y transmisores de luz. A ellos, los adventistas, ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios ha proyecta, proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Y a propósito están subrayadas allí, eh, eh, oscurecidas esas letras. Somos llamados de dos maneras, sentinelas. El soldado que está allí en la, en, la, en la garita, encima de la muralla, un sentinela que está pendiente con sus ojos abiertos, ha percibido todos sus sentidos allí. Crispados, pendientes de lo que sucede allá afuera para sonar la trompeta, un centinela y también un transmisor de luz, aquel que se encarga de recibir toda la, la corriente para transmitirla y poder lograr finalmente producir la luz. A los amentistas les es dada esa amonestación, pero es interesante porque la amonestación que les es dada a ese pueblo que requiere profetizar otra vez Dice la sierva de Dios que es la última, la última. Por eso es escatológico las cosas del fin, la última amonestación a un mundo que perece. Y la palabra de Dios entonces dice que proyecta sobre los adventistas, proyecta entonces una, eh, una luz maravillosa. Y es la luz precisamente que vamos a ver de Apocalipsis capítulo 18. Una obra, dice, de la mayor importancia les ha sido confiada a los adventistas del séptimo día. Dos puntos, dice, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No debemos tener duda que allí en esos tres mensajes está encapsulado el, el propósito de Dios para este mundo. Cada uno cumpliéndose precisamente de 1844 para acá. De tal forma que hoy el mundo necesita conocer el detalle, cada uno de esos aspectos presentados en los mensajes. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Y dice, ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra atención de ella. Fíjense cuál es, queridos líderes, la encomienda y la recomendación. No se puede comparar otra obra. No fue el mensaje de Noé para su tiempo, no fue el mensaje de los grandes profetas de, eh, del Antiguo Testamento, ni Isaías, ni Ezequiel, ni siquiera Daniel, con su connotación profética y escatológica, sino que es para nosotros hoy lo que nos ha tocado vivir en esta generación, un mensaje que no puede ser comparado. Y dice también que nada, absolutamente nada puede desviar al pueblo de Dios de, de la proclamación de este mensaje. Así que tú y yo tenemos allí una gran responsabilidad. Y para completar el texto que está ahí en el evangelismo, página 92, dice las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Por eso podemos entender lo que acabo de, de mencionar. No son los mensajes proféticos del Antiguo Testamento que tienen su relevancia e importancia en el contexto de su tiempo y para nosotros también, lógicamente. Pero me está diciendo aquí que las verdades entregadas al pueblo remanente que, debe, que se, se requiere, que se necesita que sean proclamadas nuevamente, son las más solemnes, las más. Eh, contundentes porque van a producir un efecto en el corazón y en la vida y en la mente de las personas que los escuchan y dice nuestra tarea como adventista consiste en proclamarlas el mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a ese cometido y no hay ninguna duda que desde ayer se ha estado presentando desde este desde, desde este púlpito, desde esta plataforma, desde este concilio, se ha estado presentando la responsabilidad que tenemos a la predicación del Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad. La predicación del Evangelio, y con toda responsabilidad y humildad tengo que decirlo, es un mensaje reservado para el movimiento adventista. Ningún otro movimiento religioso, por más eh, respetado, aceptado y, y moralmente perfecto tiene esta responsabilidad el señor veo a bien tomar aquel puñado de hombres y mujeres después de aquel martes 22 de octubre de 1844 cuando sus corazones estaban deshechos por la aparente decepción allí fueron tomados y se le entregó entonces, cuando Irán Exo mira allí el cielo, allí alrededor de, aquel, de aquel, aquella plantación de maíz, pudo comprender claramente que el mensaje del santuario en el contexto con los eventos finales debía cumplirse. Y nos vamos entonces a ver de una manera muy rápida esos tres mensajes angélicos presentados entonces para la iglesia ventista en nuestro tiempo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Ahí está, es el evangelio eterno, no es un evangelio nuevo, es un evangelio que viene desde la creación del mundo, donde la gracia de Dios, el amor de Dios es presentado al ser humano, la gracia de Jesucristo es vaciada en el corazón, del ser humano en la cruz del Calvario Y la relación y la comunión Y el compañerismo del Espíritu Santo Hace posible entonces el efecto de la salvación Lograda por Cristo en la cruz El evangelio de la gracia El evangelio que lleva al corazón humano A una verdadera transformación Para convertirlo entonces en un verdadero discípulo Que esté dispuesto inclusive a entregar su propia vida Por este mensaje ese ángel está en medio del cielo, está ahí arriba donde puede ser visto por todo y debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está el número cuatro, escatológico en el libro de Apocalipsis, los cuatro puntos cardinales. Eso in, implica, indica la universalidad de este mensaje, no solamente por la, las, los cuatro lugares donde debe ser predicado, sino porque está allí en medio del cielo. Ese es el primer mensaje. Diciendo a gran voz, te meta Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado Y adorate a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas Es un llamado a reverenciar, es un llamado a aceptar Es un llamado a reconocer la soberanía de Dios sobre este planeta Porque algunos piensan, verdad, como... Eh, por allí se escucha y, y uno lo analiza y lo investiga y lo averigua. Los, los, eh, la base del deísmo, que Dios sencillamente vino y tomó este mundo, lo creó, sí. Eso creen los deístas. Pero que sencillamente es como un reloj de cuerda, a quien sencillamente se le da la cuerda y se deja allí. Que Dios no tiene nada que ver con lo natural y lo sobrenatural en la vida del hombre. Y está diciendo aquí que nosotros debemos temer, reconocer, respetar y reverenciar a Dios porque ha llegado un día determinante. Y ahí está ilustrado. Son esas doctrinas particulares que están incrustadas como diamante allí en este primer mensaje. Reconociendo primero a Dios. Y cuando tú reconoces a Dios, reconoces su carácter. Y la conexión que hay entre Dios y su carácter es precisamente su ley. Salmo 119, el salmo y el capítulo más largo de la Biblia, ilustra la belleza de la ley de Dios. Ese es el primer, el, el primer contenido doctrinal del mensaje del primer ángel. El segundo, el juicio presentado en tres etapas. La etapa de revisión, la etapa, perdón, la etapa de investigación, la etapa de revisión y la etapa de ejecución. En tercer lugar tenemos allí el santuario celestial con todas las implicaciones salvíficas y se presenta a Jesús en el santuario, en este caso como el abogado, como aquel que intercede, pero primero se presenta como la víctima. Segundo se presenta como el sacerdote y tercero se presenta a Jesús en el santuario celestial como nuestro abogado delante de Dios y en, y en cuarto lugar presenta a Dios como el creador. Y cuando hablamos de creación, lógicamente tenemos que pensar en la corona de la creación, en el día especial donde Dios lo ha apartado para su pueblo, como es el sábado del Señor. Esas son las doctrinas particulares que somos llamados a proclamar en este primer mensaje. Pero viene el segundo mensaje, donde es sencillamente una declaración. Dice, ha caído, ha caído la gran Babilonia, porque se ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si pudiéramos colocarlo en un contexto eh, del, del original, del griego de este segundo mensaje, es sencillamente eh, un, un presente continuo, es decir, está cayendo, está cayendo desde el momento en que comenzamos a proclamar las doctrinas del, del, del mensaje del primer ángel, comienza a caer Babilonia y eso lo hemos visto en la historia, uno de los golpes más certidos que recibió todo el sistema de engaño de Babilonia fue justamente aquel 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó aquellas tesis allí en la puerta de la catedral de la Universidad de Wittenberg en Alemania diciendo claramente que la gracia de Dios está por encima de cualquier sistema político religioso Babilonia está cayendo en la medida que predicamos En la medida que reclamamos que Dios debe ser adorado y temido En esa medida comienza a resquebrajarse todo el sistema de engaño Porque es un sistema perverso Y aquí están eh, las doctrinas de, de ese segundo mensaje El vino del furor de su fornicación Falsas doctrinas Sustitución de la intercesión de Jesús como un ser divino Cambio de la ley de Dios, adoración de los santos, intercesión de María, especialmente esta, inmortalidad del alma, lugares de tormento y de gozo, algo tan, tan, tan falso, pero que ha llevado a miles y millones de personas a la tragedia. Pensar que sus seres queridos están en un lugar de, de, de regocijo o un lugar de tormento. Y finalmente el cambio del día de reposo del sábado al domingo, que va a colocar justamente la iglesia ventista en un contexto de persecución. Babilonia está cayendo. Tenemos para cada una de esas, de esas falsas doctrinas, tenemos entonces la doctrina. Si nosotros podemos mirarlo, si, si nosotros hablamos de la intercesión de Jesús, tenemos a Jesús como abogado. Adoración de los santos, reclamamos entonces la adoración de Dios. El cambio de la ley, está la ley de Dios y están la, las leyes de este mundo y las leyes perversas del enemigo de satanás cada una de nuestras doctrinas presentadas en el mensaje del primer ángel van a ser posible que finalmente babilonia sea vencido sea aniquilado sea derrumbada como está definida allí en apocalipsis 18 y el mensaje del tercer ángel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 como lo añora el enemigo, en este caso podríamos decir, en la mano. No en la frente, porque estamos convencidos de que realmente el Espíritu Santo es el sello y el sábado la señal de la liberación de Dios. Y sabemos, lo entendemos, porque está escrito en nuestra frente, santidad a Jehová, que Dios es nuestro Señor y que no puede ser sustituido por ninguna otra persona, ni sistema, ni creencia. Pero muchas personas desconocen el contenido del mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a proclamar estos tres mensajes. ¿Por qué? Porque posteriormente te, tendremos entonces el apoyo y la transformación del mensaje del tercer ángel, convertirse en el cuarto ángel de Apocalipsis 18.1, donde dice, vi entonces. Descender del cielo a un ángel con gran poder y la tierra fue alumbrada por su gloria Esta no es otra cosa que el éxito, que el anticipo de la manifestación del poder de Dios Con la predicación del evangelio en el mundo entero De una manera tan contundente, de una manera tan decidida, de una manera tan determinada Frente al engaño va a ser presentada la verdad y definitivamente Babilonia Va a ser derrumbada Y dice y clamó gran voz Mira lo que va a proclamar este cuarto ángel Ha caído, ha caído la gran Babilonia Mira cómo lo presenta No está cayendo, aquí viene sencillamente El cumplimiento De esa, de esa declaración De esa sentencia, ha caído la gran Babilonia ¿Por qué? Porque se ha hecho habitación de demonios Guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmundo y aborrecible Y entonces el llamado final ¿Cuál es? Salid antes que caiga Babilonia, hay un pueblo allí que necesita salir para ahora venir y formar parte también del remanente inicial que proclama por eso la salvación para los adventistas del séptimo día va a ser de una u otra manera anticipada, porque es un pueblo que se va a colocar, como hablábamos ayer, en estado de consagración y santidad, para ser imbuido por el Espíritu Santo, para ir y proclamar este mensaje, el último mensaje para que la gente salga y venga a formar parte de ese remanente, y entonces tendrá, tendremos un pastor y un rebaño. Listo para la traslación. Pero aquel que no escucha el mensaje corre el riesgo entonces de recibir las plagas, como vemos allí. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo será todo esto? ¿Cómo se cumplirá, cómo cumplirá la Iglesia Adventista del séptimo día en Venezuela este gran cometido? Porque está bien para la proclamación mundial, pero nosotros aquí en Venezuela, aquí sencillamente vamos a presentar esto con el solo propósito de que podamos ver que no son los problemas que nosotros vamos a enfrentar. Yo quisiera que te detuvieras en las soluciones, en las consecuencias, y cómo como iglesia, como pastor, como líder, puedo yo mitigar las consecuencias de estos grandes desafíos de liderazgo de la iglesia en Venezuela. ¿Cómo yo puedo hacer para que las personas que, están, que han quedado en este país ¿Puedo yo empoderarlas, ayudarlas, para que puedan sustituir a aquellos que ya no están con nosotros? ¿Cómo puedo hacer para que mi, la iglesia sea liberada en todo su poder? Porque a pesar de todo tipo de control que pueda haber en este país o en cualquier otro país, el pueblo de Dios se sienta plenamente libre para predicar. Y eso me hace recordar dos tiempos cruciales, los tiempos de Esther. Cuando Amán procuró dar ese decreto, ¿verdad? ¿Cómo puedo, pudo ser liberado el pueblo de Dios? Tú y yo estamos llamados a poder atender a todas aquellas personas que están aquí, que han quedado aquí, pero también una iglesia que se ha ido. ¿Y cómo puedo yo reconectarla nuevamente con la misión aquí? Número dos, ¿cómo puedo yo ayudar para que el hambre y la pobreza en Venezuela, pueda ser ministrada y pueda ser atendida. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo puedo, como aventista el séptimo día, desprenderme también, quizás, de los pocos recursos que yo tengo, como, como individuo, como cristiano, como discípulo o como iglesia, para ir a atender? Bendito sea el nombre del Señor, porque la iglesia ha sido facultada para eso. De una manera oficial, a través de Adra Internacional, pero más de una manera más, más cercana a nosotros cuando digo esto, es porque se ha motivado a la iglesia a trabajar en la misión ágape donde vamos a atender las necesidades de la iglesia, especialmente de los miembros adventistas del séptimo día, que están en una situación también de apuro económico y que necesitan ser atendidas. Número tres, ¿cómo puede el líder adventista Poder enfrentar con la palabra de Dios el engaño y la falsedad acerca de la muerte. ¿Cómo puede confrontar la idolatría que se, ha, que se pretende entonces establecer como un sistema oficial? Tú y yo no podemos nosotros obviar esto. Escúcheme bien, querido líder. No estoy hablando de política en esta eh, ocasión. No estoy hablando de que vamos nosotros a producir un, un, un movimiento de rebeldía. De una u otra manera, cuando predico la palabra de Dios, allí va implícito un mensaje contundente para poder combatir este engaño y la falsedad que se pretende instalar aquí. Y número cuatro, ¿cómo yo puedo ayudar a levantar la moral y todo el sistema de... De descomposición Que impera por todas partes No podemos nosotros caer en esto Y de una u otra manera ser afectado Tú y yo necesitamos levantar los principios establecidos en la palabra de Dios Para levantar al ser humano de la condición en que está Y llevarlo al conocimiento de la verdad Integridad Esos son nuestros valores Y necesitamos nosotros predicar y este último, no porque sea el último, es el menos importante. ¿Cómo puedo yo a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a la iglesia poder levantar las manos en medio de la desesperanza? Los mensajes de, de, de aliento, mensajes de fe deben ser predicados en nuestros púlpitos con más contundencia. Necesitamos llevar esperanza a las personas que están padeciendo. Creemos realmente que estos cinco grandes desafíos necesitan ser tomados, ministrados Y con toda responsabilidad llevar a una iglesia a un compromiso mayor ¿Saben? Aquí está la declaración de Joel 2.28 Para este tiempo está reservado el cumplimiento de esta promesa Después de esto, ¿de qué? Después de los cumplimientos proféticos del tiempo del fin Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre vuestros siervos eh, Derramaré mi espíritu en aquellos días Ahí está la promesa, querida iglesia La promesa para nosotros Y mira lo que dice eh, eh, el, la sierva de Dios Con respecto a estos dos grandes propósitos De la lluvia tardía Dice, en ese tiempo Descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del, del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas sean derramadas. Dos grandes propósitos de la lluvia tardía. Número uno, poder dar poder a ese tercer, tercer ángel para que sea proclamado, se convierta en el cuarto ángel y pueda finalmente caer Babilonia. Y segundo, poder equipar poder proteger al pueblo de dios aquí cuando estemos pasando por las plagas que se derramarán como juicio sin misericordia sobre este planeta y es nuestra nuestro privilegio y también nuestra necesidad el segundo pentecostés está allí para nosotros queridos así como sucedió allí Será derramado ahora Mira cómo dice la sierva de Dios El gran derramamiento del Espíritu de Dios Que ilumina toda la tierra con su gloria No acontecerá Hasta que tengamos un pueblo iluminado Que conozca por experiencia Lo, lo que significa que Ser colaboradores con Dios Cuando nos hayamos consagrados plenamente Y de todo corazón al servicio de Cristo Dios va a reconocer esta acción por derramamiento sin medida de su espíritu pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios por eso en esencia es uno de los propósitos de este concilio, cumplir esa, esa última parte de esta cita para que nosotros nos convirtamos en colaboradores con Dios, pero no por separado todos juntos juntos en una misma dirección todo miembro involucrado, necesitamos reunir las condiciones en virtud de las cuales esta promesa está dada para la iglesia. Porque si lo hago, entonces puedo confiar obedientemente que Dios va a cumplir su parte. Así que el llamado que hacemos desde acá, necesitamos una iglesia comprometida, necesitamos una iglesia consagrada, necesitamos una iglesia unida, todos yendo en una misma dirección, con un mismo propósito Bajo un mismo poder, hombro con hombro y corazón con corazón Hemos decidido el liderazgo de la iglesia En la Unión Venezolana Occidental Ir en esa dirección, colocarnos en las manos del Señor Para juntos poder llevar a la iglesia a una preparación De cara a la segunda venida de Cristo Ese es nuestro gran propósito Comenzando por nosotros mismos, por nuestra familia por nuestra oficina, por cada dependencia e institución de, de, de, la, de esta unión. Queremos ir a los campos locales, queremos ir a las congregaciones, queremos ir a los grupos pequeños con este mensaje. Es el propósito para que el Espíritu Santo venga, hermano, con poder y cumpla. Dice, a medida que el mensaje del tercer ángel se convierta en el fuerte pregón, a medida que que un gran poder y gloria coronan la terminación de la obra, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Y no es gloria lo que estamos buscando, pero es que no, no puede ser de otra manera. El pueblo de Dios, como una antorcha iluminando al mundo, cuando todo el conglomerado religioso esté sencillamente desubicado, perdido en un mapa trágico de una mala y pésima interpretación profética Dios ha dado a su iglesia en este tiempo y en este momento un mensaje y una profetisa para que esté en medio de su pueblo, con, anclado en la palabra de Dios, para que no erremos el blanco y estemos allí en el momento preciso cuando Él venga por segunda vez. Es un inmenso privilegio que nadie merece, pero que el Señor lo ha dado a su iglesia. Y dice aquí, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía, la cual revive y fortalece a los hijos de Dios para que puedan pasar el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que hace brillar el tercer ángel. Por eso decía ayer, los tiempos de esta iglesia, los mejores tiempos, los tiempos de gloria de este movimiento no, es, no son hoy, son mañana cuando se cumpla la más grande promesa después del Pentecostés, el segundo Pentecostés, la lluvia tardía cayendo sobre un pueblo dispuesto y preparado para dar ahí la última estocada y Babilonia fi fi finalmente caiga. Qué gran responsabilidad, qué gran privilegio. Temblamos frente a esto, pero nuestra responsabilidad consiste hoy en prepararnos. Basta ya de conflictos internos. Basta ya de desánimo. Basta ya de palabras de desesperanza. Es el momento de levantar nuestra mirada. Es el momento de caer de rodillas delante de Dios y poder colocarnos en condiciones para que Dios derrame su espíritu sin ningún tipo de restricción. Ahí está proféticamente lo que el Señor hará. Dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagra consagración. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Mira cómo dice, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Qué privilegio, qué gran responsabilidad estamos recibiendo como ventistas del séptimo día. Será ventista del séptimo día, queridos, queridas. Es un inmenso privilegio que no podemos nosotros subestimarlo. Y debemos vivirlo con humildad y con un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor. Nosotros, a quien el Señor ha llamado y ha escogido hoy, quiere eh, el Señor que nosotros seamos fieles a ese cometido. Dice, la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Hemos determinado que de aquí en adelante rija el Espíritu Santo en cada uno de los asuntos que tenga que ver con la iglesia, para que sea él que venga con su presencia para hacer posible y efectiva nuestra labor. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya acompañada al corazón por el Espíritu, va a vivificar la conciencia y va a transformar la vida del ser humano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de discipulado. La presencia del Espíritu en la vida del discípulo. Hechos capítulo 2 de ahí en adelante. El crecimiento explosivo de la iglesia primitiva. No fue otra cosa que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada discípulo ¿Y por qué no ocurre hoy? Eso es lo que procuramos nosotros. Ir de manera respetuosa, a colocarnos delante del Señor. Para decirle, Señor, en nuestras carencias, en nuestra incapacidad, pero con una disposición de honrarle a Él y de hacer las cosas correctamente para llegar al corazón de cada persona con el Evangelio, para que sea, produzca la semilla de la transformación y Cristo sencillamente pueda ser colocado por el Espíritu Santo en la vida del creyente para convertirse en un verdadero discípulo que ganará a otros y esos a otros y otros y se convertirá sencillamente en una onda expansiva la conversión del mundo la preparación de la iglesia ese es nuestro deseo lo creemos lo creemos dice Dios dice avanza al final del mensaje de esta mañana Vamos a ver qué decidimos nosotros, si vamos a creer a la, a la palabra de Dios o no. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, ¿qué dice? Escríbelo allí, pastor, líder, avanza. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas Y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás Ante un espíritu que se detiene y duda ¿Cuál es el contexto de este, de este texto de Patriarcas y Profetas? Es el, el justamente el momento cuando el pueblo de Israel estaba allí Atrás venían los egipcios, de este lado las montañas, del otro lado lo, lo, los enemigos. Y se le dijo, avanza, entra al agua y el mar se partirá en dos, avanza. Pero me está diciendo aquí que eh, yo estoy esperando que se disipen las tinieblas, yo estoy esperando que acabe la pandemia, yo estoy esperando que esto se acomode, yo estoy esperando que, que baje entonces, que, que ya no, no haya ningún tipo de problema económico en este país, que vuelva el poder adquisitivo. Que, que el petróleo suba en este país y tengamos mejores condiciones. Que vengan los inversionistas para crear las mejores condiciones de un país rico. Pues querido y querida, puede ser que eso jamás suceda. Soñamos, lo, lo anhelamos en el fondo de nuestro corazón. Pero no podemos esperar que esa, que esa niebla se acabe y se disipe. Necesitamos avanzar. Los que postergan la obediencia hasta que toda la sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso derrota, no obedecerán nunca. ¿Qué susurra la incredulidad? Susurra, esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente el camino. ¿Qué tal? No, yo aquí estoy esperando que se mejoren las condiciones, que volvamos otra vez a la presencialidad de la iglesia. Querido y querida, eso a lo mejor eso nunca va a suceder. Y el Señor está diciendo que eso lo susurra quién? La incredulidad. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, dice aquí, esperándolo todo y creyéndolo todo. Eso es lo que necesitamos nosotros: creer que Dios es capaz de hacer grandes cosas por su pueblo. Y finalizo en esta mañana con una de las citas de la fe. Una de mis citas preferidas acerca de la fe. Dice, la fe es el poder viviente que se abre camino a través de cada barrera. Pasa por encima de todo obstáculo y planta su bandera en corazón del campamento. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que la fe es un poder viviente. Un poder viviente que viene de Dios porque es fruto del Espíritu, pero dice que es abre camino a través de las barreras. ¿Sabe cuál es el contexto de esto? El contexto que se planteó ayer en el devocional, la caída de los muros de Jericó. Y me está diciendo aquí que la fe es como un soldado que ese soldado pasa por encima de los obstáculos. Yo imagino, después que cayeron los muros de Jericó, la fe entonces va por encima de todos esos escombros y planta su bandera allí, en el corazón del campamento enemigo. Pues no es eso lo que pretendemos hacer en el, con todo el programa evangelístico y misionero de este próximo año, donde podamos alcanzar a cada municipio y a cada parroquia de, del occidente de Venezuela. Pero, pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿La incredulidad o la voz de Dios que dice? La incredulidad dice, no, espere que lleguen mejores condiciones, mientras la voz de Dios dice, avanza, avanza, avanza. Yo espero, pastor, querido líder, querida esposa, que estás allí, querido misionero de esta iglesia donde todos estamos involucrados entonces con el propósito de la salvación de nuestra familia y también de aquellos que vamos a alcanzar, yo espero que nosotros podamos desarrollar una poderosa fe en medio de las más grandes adversidades. ¿Qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir sencillamente, ¿qué diremos? ¿Cómo responderemos? Y el llamado que puedo hacer aquí es sencillo, yo iré. Yo iré, Señor. Ahora, ¿yo iré a qué? Yo iré para estudiar tu palabra cada madrugada, cada mañana. Yo iré para desprenderme de todos mis prejuicios, para apartarme del pecado, para colocar mi corazón en estado de entrega y de santidad delante de Dios. Yo iré para buscarle de corazón. Yo iré para organizar mi iglesia. Yo iré a mi grupo pequeño. Yo iré a la congregación para prepararla. Cada anciano de esta iglesia debe estar involucrado en la preparación espiritual de la Grey. Necesitamos que cada anciano asuma esa responsabilidad, el rol de copastor y el pastor de entrenador de la iglesia para prepararla para la segunda venida de Cristo. En esta mañana, al cerrar este mensaje, quiero que el Señor te bendiga y te guarde. Nos bendiga y nos guarde a todos. Los mejores tiempos de esta iglesia están profética y escatológicamente ahí delante de nosotros. Y podemos decir, bueno, pero esperemos que llegue. ¿Cuál es el apuro? No. Es que lo que está sucediendo hoy en tu vida y en mi vida es determinante. ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos buscando a propósito la presencia del Señor en nuestra vida? ¿O estamos distraídos? ¿O estamos de brazos cruzados esperando que esto cambie? No. Lo acabamos de ver. Necesitamos creer en que el Señor nos ha llamado otra vez. Es necesario que profetices otra vez. Bendito sea el Señor. Bendita sea su iglesia. Benditos sean los líderes que están allí siempre como un centinela y un transmisor de luz. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Así como estamos, quiero tener una oración. Padre aquí está tu iglesia, Señor, dando apertura en esta mañana con este mensaje a este nuestro segundo día de encuentro, aquí estamos, Señor, para esta obra nadie es suficiente, nadie lo merece, no son los tiempos de gloria los que añoramos por, por sencilla eh, eh, especulación o porque queremos, Señor, ser famosos, no, no se trata de eso, queremos los tiempos de gloria para poder terminar, Señor, con el predicación del evangelio el mensaje que has colocado sobre nuestros hombros aquí estamos señor nuestros corazones dispuestos abiertos para que la lluvia del espíritu venga cada mañana cada día y permanezca con nosotros preparándonos porque lo que tenemos por delante en el 2022 requiere de una entrega completa y absoluta de nuestro corazón aquí estamos señor aquí está nuestra voz aquí está nuestra mano aquí está nuestra mente señor lo entregamos a ti absolutamente para ti aquí están los líderes, los pastores, junto a su familia, cada uno de nuestros empleados dispuestos para hacer, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en este momento agradeciendo al Señor por sus bondades y bendiciones, por el tema que hemos recibido y por que cada uno de ustedes en los lugares donde se encuentran en este momento puedan sentir también que el Señor les alcanza con cada una de sus bendiciones. Queremos entrar en materia desde, desde una. Este, estamos abriendo este segmento con el material que tenemos para ustedes del Ministerio de la Mujer. Qué bueno es saber que nuestros líderes están todos conectados y todos están pendientes, ¿verdad?, de lo que vamos a presentar en este, en este momento, acerca del trabajo que realizarán todas nuestras damas en las iglesias, en las congregaciones de nuestra Unión Venezolana Occidental. Qué maravilloso es saber que tenemos un plan, que tenemos una organización, que tenemos un, este, herramientas que presentar a cada una de ustedes. Y este año... Nosotros hemos estado hablando ya desde, desde el inicio este, y para culminar este, este periodo, hemos estado hablando de un programa nuevo para el quinquenio. Y no solamente el programa nuevo viene para el quinquenio, sino que también en el año 2022 nosotros estaremos con un plan específico presentado desde la División Interamericana. La Unión Venezolana Occidental lo ha adoptado y ahora se los estamos presentando a cada uno de ustedes. Este, es, ese programa titulado Mujeres en Liderazgo tiene este, un especial énfasis en rescatar vidas mujeres haciendo la diferencia. Va a llegar el momento realmente en que cada una de nosotras vamos a tomar eh, nuestra, nuestras herramientas, nuestras Biblias, nuestra, nuestros libros de la hermana Elena G. de Huay para poder venir y hablar y presentar las verdades bíblicas que el Señor tiene para este momento, para este preciso momento. Estamos hablando de mujeres todos tenemos entendido verdad eh, personas especiales en, delicadas en, en, dedicadas también a sus hogares a sus casas pero cada una de nosotras hemos tomado ese ese llamado que el señor nos ha hecho para poder trabajar en su obra y es tan especial el llamado que él repetidamente eh, declaró en, en el espíritu de profecía a través de la hermana linaje de Guay Varios textos que me gustaría dejar en la mente de cada uno de ustedes El primero se encuentra en Joyas de los Testimonios, pa, eh, tomo 2, página 404 Y dice, las mujeres pueden ocupar su puesto en la obra en esta crisis Y el Señor obrará por su medio el Salvador hará reflejar sobre estas mujeres anegadas la luz de su rostro y esto les dará un poder que excederá la de los hombres. Este año fue muy bendecido. Nuestras hermanas aguerridas han trabajado incansablemente. Hemos visto líderes detrás de todo esto y hemos visto a cada una de esposas de pastores, esposas de ancianos eh, que han estado in, inmersas en la tarea de trabajar para el Señor. Y este año, como les mencioné anteriormente, fue muy bendecido. Hemos tenido eh, demasiadas evidencia de que el Señor ha estado con cada una de ustedes. Y en el Congreso de Ministerio de la Mujer realizado unos fines de semana atrás, nos dimos cuenta por los testimonios de nuestras hermanas que estamos llegando a lugares donde no imaginamos. Y con la palabra del Señor, y con cada una de las herramientas que tenemos a nuestra mano, hemos logrado alcanzar muchas, muchas mujeres para el reino de los cielos. Y otro pensamiento que me encanta y que ustedes lo encuentran en el manual de Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Ustedes han visto ya este manual en sus manos. Este, y cada una de ustedes tiene la oportunidad de leerlo. En Servicio Cristiano, página 107 dice que todo el cielo está mirando con intenso interés a la iglesia para ver lo que sus miembros individuales están haciendo para iluminar a los que se hallan en tinieblas las inteligencias divinas han estado aguardando para cooperar con los agentes humanos, pero no hemos discernido su presencia. Los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la colaboración de los agentes humanos, de los miembros de la iglesia, en la gran obra que debe hacerse, ellos nos están esperando. Y es la oportunidad, mi querida, de que nosotros podamos aferrarnos a la mano del Señor y ser colaboradores con los ángeles del cielo para hacer esta obra. Como dice el, el, la pluma inspirada, los ángeles nos están espera, esperando y cada una de ustedes tiene una labor que realizar en sus iglesias, en sus distritos, en cada una de las responsabilidades que ustedes tienen, el Señor está esperando por cada una de nosotras. Este programa, Rescatando Vidas, Mujeres Haciendo la Diferencia, lo vamos a, a, a desarrollar de una manera Coordinada, coordinada, perdón, estratégica, en las cuales te la vamos a dividir en cuatro partes. Es la primera parte nos habla acerca de rescatando la espiritualidad. Primero Dios, cumplimos con el objetivo, rescatando nuestra espiritualidad, la nuestra y la de aquellas que están bajo nuestro cuidado. En la segunda parte será rescatando intereses, la tercera parte rescatando almas y por último finalizando el año celebrando en rescate. Cada una de estas etapas tiene eh, programas que realizar y estaremos dando cada trimestre o cada bimestre la oportunidad de que ustedes vayan realizando este, este programa llevándolo a cabo en cada una de sus iglesias, en cada uno de sus distritos. Ustedes van a recibir un esquema anual, así como se los acabo de mencionar. Y este esquema anual este, es para venir y recordarles que todo tiene su tiempo. Allí ustedes ven en la pantalla un tríptico que aunque no se eh, imprimió o no se ha distribuido para todos, todas ustedes lo han recibido ya para poder tenerlo a la mano. No lo imprimimos, no lo tuvimos en el momento, ¿por qué razón? Porque es un material que fácilmente puede venir y desaparecer y usted no lo va a ver más. Sin embargo, cada una de las esposas de pastores, es cada una de ustedes como líderes, estarán pendientes de este cronograma anual. Tendremos entonces actividades, diversas actividades, las cuales vamos a ver en ese tríptico Y si ustedes quieren... Imprimirlo para tenerlo siempre dentro de la Biblia, dentro de algún programa que ustedes tengan, que puedan hojear y mirar fácilmente, pueden venir también e imprimirlo. Este, la primera parte la vamos a comenzar desde enero a marzo. Esa, esa primera sección de este programa especial, vamos a rescatar la espiritualidad, las emociones y el servicio. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Fortalecer la experiencia espiritual diariamente. ¿Cómo? Con los recursos que nosotros tenemos, que es ¿cuál? Eh, el estudio de las Sagradas Escrituras y lo que hemos realizado todos los días y que lo tenemos en, nuestra, en nuestros teléfonos y en, en todos lugares, eh, que es el estudio sistemático del espíritu de profecía. Tenemos también la participación total de las mujeres en la oración. Y para iniciar el año tendremos entonces actividades de oración, los 100 días de oración estarán preparados para, para el año, pero en 10 días de oración será nuestro inicio con toda la feligresía para poder darle el inicio o el empuje a toda esta programación. Tendremos nuestros domingos misioneros, y en los domingos misioneros hay algo muy especial este, que van ustedes a escuchar y van a recibir de, de parte de sus coordinadoras. Este, estos domingos misioneros, como lo hemos estado realizando anteriormente, también va a ser fortalecido por un programa que está realizando la división. Y ese programa este, es un audio que se estará enviando todos los domingos del trimestre de enero hasta marzo. Este, este programa nosotros este, vamos a recibir mmm, audios que hablen a, mmm, a las mujeres de una manera muy especial, por lo menos sobre la ira, sobre el miedo, sobre la tristeza, sobre la soledad, Así ustedes pueden ver todos los temas que se irán tocando, porque de una manera se quiere rescatar las emociones y esto va a ser el, el, la parte especial que recibiremos, ¿verdad? Cada domingo en estos Domingos Misioneros, donde vamos a estar reunidos, este, y cada, cada domingo se estudiará o se escuchará algo acerca de las emociones. Estén preparadas pero también planifiquen cada una de ustedes estos domingos misioneros, donde al recibir los audios ustedes puedan también transmitirlos, no solamente al grupo que está allí, sino que pueda ser esparcido como hoja de otoño para que lleguen a muchos lugares, a muchas mujeres que en estos momentos están pasando muchas este, dificultades y, y claro, todos, como todos estamos en crisis, ellas también. Esperan de una mano amiga en estos momentos. Así que Rescatando las Emociones este, va a ser algo puntual para el inicio de nuestro programa de Rescatando Vidas, Mujeres Haciendo la Diferencia. Vamos a tra tratar en la medida de lo posible que todos estos audios lleguen a todas las hermanas de la iglesia y también a aquellos que estuvieron en algún momento dentro de la iglesia y que usted sabe que no está en este momento. Este es el año de poder atender a aquellos que se han ido de, nuestra, de la fila de nuestra iglesia, que no están asistiendo a la iglesia. A ellos nos vamos a abocar. Este es el, el enfoque principal del programa de Ministerio de la Mujer. Rescatar, traer de nuevo a muchas mujeres que han estado con nosotros y ahora no lo están. Cada uno de nosotros también vamos a, eh, a trabajar en, en, en la segunda parte del año, desde abril hasta junio, en rescatando intereses. Ahí vamos llegando, ya vieron, estamos tratando los domingos misioneros con los audios, pero luego entonces comienza el programa de rescatar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Empoderar a nuestras mujeres para desarrollarse social familiar y espiritualmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la lectura y el estudio del libro Hijas de Dios. Ustedes ya lo, lo han visto, lo tienen algunos. Quien no lo tiene, lo tienen que hacer los planes para poder adquirirlo. Estamos esperando de este, IAPA que nos traiga 700 libros de Hijas de Dios. Tenemos un pedido de mil y tanto, pero... En el momento que hicimos el pedido, ya IAPA eh, nos dijo que venían en camino 700 libros de esto. Apúrense, porque tenemos que conseguirlo, tenemos que tenerlo a la mano para poder proveerlo. Y entonces no digamos después que no nos dio tiempo o que no supimos que venían los libros. Los libros vienen en camino. Así que hay que hacer los pedidos para que ustedes puedan tener este material para trabajar con este programa de rescatando intereses eh, les mencionaba las esposas de los pastores este, a esposas de ancianos en el programa de ayer verdad que este libro también será nuestra punta de lanza de estudio así que estamos unidas esposas de pastores esposas de ancianos feligresía femenina en general todos estaremos estudiando el libro hijas de Dios y también tenemos a nuestra mano los estudios bíblicos y especialmente para nosotras ha llegado un material llamado manos que tejen, esta será nuestra certificación de este año 2022 eh, esta certificación de manos que tejen este, también está entrelazando en, como ustedes ven en la pantalla hilos pero hilos emocionales Hilos en donde eh, queremos que la comunicación dentro del hogar con la familia, con los vecinos, sea la mejor. Y vamos a realizar esta certificación manos que tejen. Y recibiremos nuestro certificado, por supuesto. Allí ya ustedes ven que lo tenemos preparado, lo tenemos listo, para que cuando terminemos esta certificación, podamos entonces recibir nuestro certificado. De julio a septiembre. Estaremos entonces trabajando con evangelismo, estaremos unidos con el ministerio, ministerios personales, con ministerio juvenil, con todos los departamentos de la iglesia. Vamos a estar trabajando, predicando y cada una de nosotros involucradas, ¿verdad? Involucradas, ya estamos siendo disipuladas nosotras, vamos a disipular a otras. Vamos a realizar campañas de evangelismo local. Los sermones no vendrán de la día. Un libro totalmente nuevo, especialmente para rescatar almas. Así que esperemos este material, vamos a estudiarlo bien, vamos a trabajarlo muy bien para esta fecha, de tal manera que podamos realizar poderosas campañas de evangelismo Puede ser en el grupo pequeño, puede ser este, en, en a grandes este, masas, este, a toda la iglesia, reuniones que ustedes tengan. Cada una de nosotras vamos a planificar esa campaña de evangelismo en, nuestro, en nuestros lugares donde pertenecemos. También vamos a realizar desayunos de oración para rescatar al almas. Estos desayunos de oración son magníficos, realmente la experiencia de, de algunas de ustedes como esposas de pastores al realizar este año que está culminando desayunos de oración ha sido magnífica, hemos recibido en algunas impresiones de personas que han estado en los desayunos de oración Y de las cuales se han sentido motivadas a estudiar la Biblia Y también asistir de nuevo a la iglesia Eso será una herramienta Mire, ese es tan importante que nosotros podamos presentar a nuestras eh, hermanas A nuestra feligresía, a nuestras amigas que vienen a la iglesia eh, Compañerismo, amistad Mostrando amistad en estos desayunos de oración, mire, fácilmente llegan, a este, muchas, muchas van a llegar a los pies de Cristo Jesús. Y si nosotros nos empeñamos en realizar estos desayunos de oración y les presentamos poco a poco nuevamente el amor de Jesús que rescata, que sana, que salva, nosotros vamos entonces a lograr el cometido que al final ustedes van a ver. Vamos a tener también talleres de integración para mujeres vulnerables. Esos talleres, puede, este, hay cuatro especialmente que la división nos está presentando. Mis queridas hermanas líderes, eh, nosotros debemos tomar primero esos talleres hacerlos nuestros y luego poder llevarlo a las hermanas de la iglesia a cada una de las feligresías femeninas que tenemos en nuestros distritos nosotros debemos llevarles estos talleres de integración para que ellas también puedan disipular a otras para que ellas aquellas personas que conocen en sus grupos pequeños que están asistiendo que están llegando de nuevo a la iglesia puedan aprender a hacer algo y eso les, les motive y les ayude a ser fieles para el Señor. Así que estos talleres van a ser de mucha importancia. Julio y hasta septiembre vamos a estar trabajando en estos objetivos. Y tendremos entonces el, la celebración del rescate. Esa ya es nuestra última etapa del programa que tendremos para el año 2022. De, vamos a buscar la mayor, el mayor número de damas En evangelismo público ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer una gran celebración Y tenemos que apuntar a la mayor cantidad De personas de feligresía femenina De mujeres, eh, como les queramos llamar Que puedan cumplir con todos los requisitos y poder llevarlas a las aguas bautismales. Este mayor número de damas en evangelismo, este, quiere decir que vamos a rescatar muchas. Hemos colocado, eh, la división nos ha colocado un objetivo. ¿Y saben cuál es? Que en toda la unión nosotros tengamos 100 mujeres rescatadas para el bautismo. Pero, ¿saben una cosa? Nuestras líderes, directoras de cada campo local, aceptaron el desafío que no fuera por la unión, sino que cada campo local rescatara 100 mujeres para Cristo Jesús. Así que eso va a ser una gran bendición si nosotros apoyamos ese objetivo, si nosotros venimos y logramos que en, nuestra, en nuestro campo local rescatemos 100 mujeres cuando nosotros presentemos en la celebración de rescate, somos 10 campos locales, presentemos mil mujeres, eso va a ser maravilloso. Así que ese es el objetivo, por eso vamos a luchar, por eso queremos venir y trabajar eh, esquemáticamente, sistemáticamente. Este, vamos a llevar poco a poco toda esta programación para que, ...en finales de año nosotros podamos tener... ...los mejores resultados... ...tenemos que venir y orar mucho... ...pedirle al Señor... ...que nos ayude y que nos ilumine... ...de qué manera podemos nosotros rescatar a estas mujeres... ...porque no todas son fáciles para traerlas de nuevo... ...pero el Señor toca el corazón... ...el Señor será el que hará la obra... ...y usted simplemente va a ser el instrumento... ...nosotros somos solamente el instrumento en sus manos... ...y nos va a dar la sabiduría necesaria para conocer cómo vamos a llegar a cada una de estas mujeres. Las herramientas le van a llegar, los programas los van a tener. Así que vamos a ir entusiasmándonos en este programa que será de gran bendición en el año 2022. Nosotros vamos a buscar estas mujeres, vamos a luchar por conseguir estas mujeres. Saben que algunos algunas, este, campos ya están trabajando en eso y les voy a dar una estrategia. Una líder de campo local, ella pensó inmediatamente cuando le llegó el programa en buscar los libros de feligresía. Y allí hay nombres de personas que se fueron de la iglesia, no están ahora, pero que en, en algún lugar están y ellas han buscado todos los libros de feligresía. Todas aquellas desfraternizadas que ya no están en nuestra iglesia para buscar sus números telefónicos, sus direcciones. Y luego entonces con eso hacer el trabajo de visitación, de mandarles un whatsapp, de mandarles un mensaje de feliz sábado. Buscar las maneras de acercarse poco a poco, invitarlos a los desayunos de oración, que eso va a ser una bendición. Así que esa estrategia es... Cuando me las contaron, dije, por allí tenemos que comenzar, por los libros de nuestra iglesia. No comiencen a buscar en el aire, busquen allí en los libros de la iglesia, de sus, de sus iglesias, este, quienes se fueron de la iglesia, están vivos, existen, dónde están, y busquemos entonces la forma de llegar a ellos. Pueden ser familiares de los que están dentro de la iglesia, pueden ser este, amigos de los que están. Vamos a buscar esos nombres, vamos a buscar esas mujeres, porque ellas necesitan ser rescatadas. Vamos a trabajar con los servicios comunitarios. En este, en este último trimestre del año Trabajaremos con los servicios comunitarios Con el lema Una mano amiga Y esa mano amiga tiene que ser Con el que tengo al lado Con mi vecino Con, eh, que, con el, la persona que este, Atiende Mis necesidades Ya sea en médicas ya, ya sea de alimentos del, Aquel que está Siempre pendiente De, de mí Puedo venir y llegar en algún momento con una literatura, pero también puedo llegar, ¿con qué? Con alimentos, con provisiones que les haga falta. Vamos a trabajar con los apoyos a casas, hogares y ancianatos. Realmente esto conmueve el corazón. Cuando vamos a casas, hogares y ancianatos, vemos las necesidades tan grandes que hay dentro de esos lugares. Eh, realmente me conmuevo al pensar en eso, porque hemos estado visitando una casa hogar en esta ciudad de Barquisimeto. Y este, eso eh, realmente es indescriptible, la sensación que uno siente cuando ve a niños, niños que están siendo atendidos en la casa hogares pero estos niños a la vez atienden también a los ancianitos son los que los ayudan son los que vienen y les colocan las sandalias son los que vienen y les suben la cobija los que les consiguen la almohada es los niños atendiendo a los ancianitos pero ellos están en la misma necesidad de estos ancianitos están esperando de una mano amiga y nosotros podemos apoyar a esas casas hogares este mes de diciembre esta servidora se ha abocado a pedir recursos, donaciones y nos hem, hemos recibido. Ya compramos los juguetes para los niños de esta casa hogar. Y ahora estoy dándole a ver si conseguimos ventiladores porque hace falta los ventiladores en ese sitio. Hace falta también este, eh, sábanas, hace falta almohadas, cobijas, toallas, cosas que eh, por el uso... Este, ya son transparentes y uno le da dolor cuando ve esas sábanas colocadas allí en la cama y ese es nuestra, nuestro trabajo, apoyar a esas casas hogares. Si usted busca un lugar donde vea la necesidad de atender, por favor, búsquele el apoyo monetario y atienda a esas casas hogares ya sea de nuestra propia iglesia, ya sea de recursos de afuera, busquemos esa manera de llegar a todos este, estos lugares. Como mujeres también tendremos programas de salud física, mental, espiritual y emocional para otras damas. Los recibiremos nosotros, pero también estaremos disipulando a otras damas y ellas puedan atender a todas aquellas que se les puedan acercar con problemas y dificultades. Y finalmente, en este programa presentaremos ante Dios 100 mujeres rescatadas. Y la división nos pide 100 mujeres rescatadas por unión. Pero les repito, el blanco y el objetivo es que cada campo pueda rescatar 100 mujeres. Si esa es nuestra visión, si eso es lo que queremos lograr, con la ayuda de Dios lo lograremos. Con la ayuda de Dios contaremos contigo, mi querida esposa de pastor, con cada una de ustedes líderes, hermanas en nuestras iglesias, esposas de ancianos, todas vamos a estar preparadas para este año 2022 lograr el objetivo que nos estamos colocando. Dios es muy grande y maravilloso. Nos está, nos está dando las herramientas, pero nosotros somos los instrumentos y somos los que vamos a avanzar para decirle al Señor, yo iré, Señor, a realizar este trabajo. Cada una de ustedes es una, una parte importante en este programa. Ustedes son nuestras líderes y, estas, y, y como líderes vamos entonces a soñar, soñar en grande. Soñar en grande y repetirnos cada vez, Señor, cuenta conmigo, porque yo iré donde quiera que tú me mandes. Ese es el mensaje y ese es lo que nosotros queremos que ustedes internalicen y tengan en sus mentes para que podamos salir adelante, para que el Señor venga pronto. No está esperando que yo me convierta, que yo cambie mi, mi modo de pensar ni nada de eso, está esperando que yo actúe. Que yo actúe inmediatamente para que otras puedan ver a Jesús en mí. Y solamente por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a llevar muchas almas a los pies de Él. Así que, mis queridas, que el Señor nos bendiga. Este ministerio de la mujer es valioso dentro de nuestra iglesia. Ustedes lo hacen valioso. Así que esperamos y contamos con la ayuda de ustedes. Yo iré. El tema que vamos a participar nosotros en este momento se llama el discipulado educativo y este tema tiene una vital importancia. Nosotros en el aspecto educativo formal estamos constituidos por 25 instituciones educativas que imparten eh, la educación adventista a todos los niveles de nuestro sistema educativo adventista y tenemos nosotros también nuestra máxima Casa de Estudios, que es UNAP, al cual quiero mencionar que UNAP tiene un programa académico que es una gran oportunidad para nuestros jóvenes, que ellos puedan tomar esta importante decisión de estudiar y prepararse para servir al Señor. Nosotros necesitamos en este momento muchos muchas personas en el área de finanzas, administración de empresas, eh, ...contaduría pública, etcétera... ...necesitamos nosotros... ...si alguno de ustedes quiere trabajar con la obra... ...y ya está graduado y tiene cierta experiencia... ...escríbanos por favor a UNAP... ...y con todo gusto nosotros vamos a considerar su solicitud. El discipulado educativo que tenemos nosotros aquí... ...reviste una gran importancia... ...porque no solamente en, el, en lo que tiene que ver con la educación formal... ...sino con la educación no formal... Necesitamos nosotros estar bien atentos a esta importante responsabilidad de la iglesia. Así, tu primera iglesia, querido joven, querido hermano, querida dama, querido padre, querido líder, querido pastor departamental, administrador de campo, tu primera responsabilidad es velar por tu familia, por tus hijos. Como dice el apóstol Pablo, Pablo habla de una iglesia, la iglesia que está en tu casa, y yo le he llamado la iglesia doméstica. Quienes están en nuestra casa, nuestros hijos, son los primeros llamados a que nosotros podamos disipular. Conectarlos a ellos a través de un modelo, el modelo espejo que representa Jesús, podamos nosotros comunicar a nuestros hijos las grandes verdades que están contempladas en la palabra de Dios. Es importante que el papá, mamá, abuelita, tío, quienes estén bajo la responsabilidad de los niños y jóvenes puedan hacer esta obra tan importante para que sientan nuestros hijos que a través de la imitación podamos nosotros transmitir a ellos las grandes verdades que están contempladas en la palabra de Dios. Hemos estado hablando nosotros de el discipulado. Yo iré y cada uno de nosotros desde nuestros lugares desde nuestro trabajo, de nuestro hogar, de nuestra responsabilidad, de nuestro departamento de la iglesia, podamos nosotros cumplir con este eh, cometido divino. Queremos que nosotros lo hagamos sin poner trabas, excusas, que mira que no, vamos nosotros a trabajar en función de nuestra iglesia, de hacer discípulos. Y les menciono algo, el, el, el, el discipulado no viene solo, el discipulado es una cadena, una cadena. El Señor dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos. Estos discípulos no salen espontáneamente. Hay que motivarlos, hay que animarlos, hay que llevarlos a ellos a la experiencia del Señor. Cuando nosotros, este servidor junto con mi esposa, nosotros damos nuestro estudio bíblico, en la casa tenemos un grupo pequeño y estamos atendiendo un grupo pequeños también fuera de nuestro hogar. Y cuando nosotros hablamos con las personas que están estudiando la palabra de Dios, nosotros les decimos a ellos, usted está en este momento en un programa de discipulado. Y les decimos, es bueno que ustedes revisen o miren en la iglesia todos los departamentos que hay todos los ministerios que están contemplados dentro de la iglesia y ustedes seleccionen el que les parezca mejor para que ustedes puedan prepararse para ello. le estamos hablando con personas que aún no han sido bautizadas, pero que ya entran en el proceso de discipulado que es tan importante para servir al Señor. Quería mencionarles ahorita, aprovechando esta oportunidad, de preguntarles, a ustedes que me están escuchando ¿cuántos de ustedes ya están vacunados? ¿ya cuántos han cumplido con esta responsabilidad de vacunarse para poder usted poder sentirse tranquilo y delante de Dios sentir que usted está haciendo lo que el Señor nos manda a nosotros les voy a decir algo les voy a confesar aquí con mi esposa cuando empezó el COVID y empezó la fase de vacunación teníamos nosotros ciertas dudas y ciertas reservas porque habíamos estado escuchando muchos videos, mucha información que sale con respecto a la, a la no conveniencia de vacunarse. Y nosotros estuvimos revisando material, orando y pidiéndole a Dios que nos diera sabiduría. Cuando la iglesia adventista se pronunció en un documento, que ustedes lo pueden encontrar en internet, ya hay cuatro documentos que hablan acerca de la importancia que tenemos nosotros de podernos, de podernos vacunar, más nosotros que somos líderes de iglesia, nosotros que somos líderes educativos, que estamos, tenemos bajo nuestra responsabilidad y los maestros que tienen niños y jóvenes bajo su responsabilidad deben cumplir con este cometido. En los 25 instituciones educativas que tenemos nosotros, tenemos más de un 90% de personal docente que está vacunado y cuando nosotros revisamos en nuestras iglesias, encontramos que ese número está por ese orden también. Un poco más de 90% de nuestros hermanos que ya están vacunados, cumpliendo con este cometido. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta responsabilidad. Ahora, pastores, departamentales de iglesia, líderes, ancianos, damas, jóvenes, niños, cada uno tiene delante de Dios una responsabilidad que llevar adelante. Queremos que nuestros colegios se conviertan en cada aula de clase se convierta en un grupo pequeño, ¿cómo les parece? Que cada aula de clase sea un grupo pequeño y que todos los niños o jóvenes, si son con un maestro o con una maestra o con un docente, con un profesor o profesora, puedan formar un grupo pequeño y así establecer ustedes la importancia de poder comunicar el evangelio a otras personas y que las personas puedan también disipularse para poder servir a la iglesia, poder servir a la sociedad, a su familia y poder cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Queremos nosotros que formemos lo que estábamos llamando nosotros aquí en la Unión una onda expansiva, que así como, como, como vemos nosotros cuando se lanza una piedra en el río o en el agua y el agua está quieta y cae la piedra y esa onda va inmediatamente llegando hasta la orilla. Una onda expansiva. Así queremos nosotros que el evangelio sea predicado y que nosotros seamos discípulos del Señor, discipulando a otras personas que necesitan y requieren para que eh, ellos puedan estar eh, preparándose. Debemos caminar todos en una misma dirección. Todos debemos eh, estar en este aspecto eh, motivados. Ahora, yo quiero hacer a ustedes una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes estudió su primaria o secundaria en un colegio adventista? Yo, por supuesto, no los estoy viendo a ustedes, pero ustedes no tienen que levantar la mano si no piensen. ¿Usted estudió su primaria o secundaria en un colegio adventista? Esa es la primera pregunta. La segunda... Cuántos padres y madres tienen hijos en edad escolar? Cuántos padres o madres están estudió cuántos padres eh, cuántos de ustedes estudió su primaria o secundaria en un colegio adventista? Y les voy a hacer inmediatamente la tercera pregunta: ¿Cuántos de ustedes padres y madres <coughs> tienen o tuvieron sus hijos en un colegio adventista porque es posible que algunos lo tuvieron un tiempo, pero ya los muchachos ya están grandes, están adultos. Entonces voy a, a, a llevarlos a ustedes a meditar en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 6. Ahí tenemos nosotros nuestra primera iglesia, la iglesia doméstica, la iglesia que está en tu casa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que nosotros debemos dar a nuestros hijos la oportunidad de que ellos puedan conocer al Señor a través de eh, una instrucción que nosotros le estemos dando en una educación también. Voy a compartirles el otro, la otra cita que tengo aquí. Es el Salmo 127, 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, perdón, perdón, perdón. Eh, quería mencionarle eh, lo que dijo Nelson Mandela. Dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo dijo este hombre, lo dijo este hombre, eh, que en su momento pues él se llegó a convertir en una gran figura en Sudáfrica, ¿verdad? Y eh, les voy a compartir a ustedes la cita de Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, y estas palabras, que te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en casa o cuando vayas por el camino al acostarte o al levantarte. Es decir, una educación que sea repetitiva. Nosotros debemos insistir en nuestros hijos y colocar en cada uno de ellos la necesidad de que ellos puedan buscar a Dios. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos están conectados con el cielo, nosotros sentimos que delante de Dios estamos cumpliendo nosotros una responsabilidad encomendada. Es triste cuando nosotros a veces entrevistamos a algunos padres y les preguntamos ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo es tu hijo en tu casa? ¿Cómo se porta tu hijo? Y vemos nosotros respuestas bastante desalentadoras y la están diciendo delante de los hijos. Respuestas que en vez de motivar a un niño o a un joven, lo están desanimando en el empeño que ellos estén realizando. Querido padre, querida madre, tomemos nosotros en cuenta que nuestros hijos es la primera iglesia que nosotros vamos a presentar delante de Dios. Y el programa de, el programa de discipulado para nuestros hijos debe ser prioritario. Para nosotros debe ser una prioridad transmitir nuestros valores y los valores espirituales que tiene contemplado la palabra de Dios. Es importante que nosotros también, eh, eh, ahora sí les coloco la cita del Salmo 127.1. Tenemos nosotros que co colocar las bases sólidas. Dice el Salmo 127.1, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, nosotros tenemos que mantener la palabra de Dios en nuestros hogares, a través de la devoción personal, a través del culto del hogar, a través de la motivación a nuestros hijos, a nuestra familia, para que ellos puedan entonces pues, conocer verdaderamente la palabra de Dios. Es triste cuando vemos nosotros, algunos hermanos, algunos miembros, o algunas personas dentro de la sociedad que dicen, yo no voy a impartirle a mi hijo o a mi hija, eh, yo no le voy a impartir este, mi fe, yo voy a esperar que ellos tengan edad suficiente para tomar su decisión. ¿Lo han escuchado? Es triste escuchar eso. Y más triste escuchar cuando un padre o una madre dice, no voy a determinar la sexualidad de mi hijo desde pequeño, sino que cuando ya sea mayor de edad, él pueda entonces tomar su propia decisión. Hermano, esto es una completa, eh, eh, eh, es, una, una, una, eh, es una medida incorrecta porque nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Recuerden, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Salmo 144, 12, dice, sean nuestros hijos en su juventud como plantas bien crecidas y nuestras hijas como columnas labradas que adornan un palacio. Aquí está hablando la palabra de Dios y el salmista está diciendo que la educación no puede ser colocada a la zarra. La educación de nuestros hijos tiene que ser una educación intencionada y desde la iglesia, nosotros como líderes de iglesia y ustedes que están escuchando, como líderes de iglesia, ustedes tienen que tomar también esta responsabilidad. Los niños y jóvenes que la, el Señor ha colocado en la iglesia están bajo su responsabilidad y usted tiene que velar porque estos niños y estos jóvenes puedan ser bien encaminados en los caminos del Señor. El Señor va a pedir cuenta cuando Él regrese, no solamente con nuestros hijos biológicos, sino los niños y jóvenes que estuvieron colocados bajo nuestra responsabilidad. Recuerden que nosotros tenemos una, un desafío delante de Dios y es formar la generación de relevo. Nosotros los adultos estamos en el deber de formar a los jóvenes y los jóvenes están en el deber de formar a los niños y los niños, digamos, a los bebés porque esto es una cadena humana y nosotros no podemos dejar a un lado la responsabilidad que Dios nos ha colocado. Elena de White, al referirse al aspecto de la educación, ella corrobora lo que dice la palabra de Dios y dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso, no dice que es un, de, un desarrollo al azar, es un desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, Prepara al estudiante del gozo de servir en este mundo y el gozo más profundo de servir en un mundo venidero. Este es el verdadero discipulado de lo que hemos estado hablando ayer y hoy. El verdadero discípulo debe ser encaminado, el verdadero discípulo debe ser orientado, debe ser motivado para que pueda cumplir la responsabilidad que Dios le ha colocado a cada uno de, de nosotros, pero a ellos de manera muy especial, porque nosotros estamos siendo para ellos su men, sus mentores. Y es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto. Hay un pensamiento que dice, y ustedes lo conocen, para que alguien enseñe algo debe haber aprendido primero. Yo le digo a los jóvenes y a los en, en, la, en los colegios, en las escuelas, yo le digo a un joven, porque dice, profe, eh, estudio y a veces no grabo y eso, tengo inseguridad. Yo le digo, si usted quiere fijar su conocimiento, compártalo con otro, compártalo con otra persona. En la medida que usted comparta con otro, usted va aprendiendo más y cada día va usted tomando más iniciativa. Ahora, el modelo educativo para nosotros... Es Jesús, es nuestro espejo, es nuestro modelo ideal. El maestro debe ser un modelo dentro y fuera del ámbito educativo. Cuando hablo del maestro, no solamente me refiero a la educación formal, a la escuela, al, al colegio, al liceo, a nuestra máxima casa de estudio, a nuestra universidad, sino también a la maestra, al maestro de escuela sabática, maestro de niños, maestro de cada uno de los diferentes departamentos de la iglesia, sea usted para él eh, un modelo. A veces nosotros encontramos niños y niñas. La niña se coloca su cabello como lo tiene la maestra. No solamente en el colegio, también en la iglesia. Y si la maestra se peina de un lado, la niña se va a querer peinar de otro lado. Si el maestro, si el, si el, el maestro de, de, de los niños, o de los menores, o de los jóvenes, usa una corbata, los niños van a querer llevar corbata también para la iglesia, porque está sucediendo lo que se llama el efecto espejo, el modelaje. Vamos a mirar nosotros aquí adelante las cualidades de un buen maestro. Un buen maestro dentro de la iglesia y un buen maestro dentro de la escuela. Dice, la experiencia en la vida práctica es indispensable. Lo que usted ha aprendido, lo que usted ha Llevado adelante, eso le va a servir a usted en la experiencia diaria. Dice, es indispensable en un maestro el orden, la prolijidad, el empeño, la puntualidad, que usted sepa, respetar el tiempo de los demás y el suyo al llegar temprano, el dominio propio, que es la decisión para tomar entre el bien y el mal, el genio alegre, sonría, mi papá nos decía a nosotros, sonría, porque en el peor de los casos, este, por lo menos su rostro se le va a ver un poco más agradable que el que usted tiene normalmente. Pero también dice que ese genio alegre es importante porque cuando una persona sonríe, los demás van a ver una persona confiable. La invariabilidad de disposición, o sea, tener seguridad, la negación, la integridad y la cortesía son cualidades importantes. Es, es bueno que nosotros lo tomemos en cuenta porque el modelo para aprender revelado, mostrado y dejado, eh, para nosotros es el, el modelo de Jesucristo, nuestro máximo mentor. Es, Jesucristo tuvo doce discípulos o doce apóstoles y él llamó a, a estos discípulos para que pudieran seguir, pero se resume en un proceso de acompañamiento y ejemplo vivo. Jesús como el maestro fue su mentor. Nosotros aprendamos de, de él también, y sepamos nosotros que el mejor punto de referencia para el discipulado es Jesucristo mismo. El máximo ejemplo que tenemos nosotros. Por más de tres años sirvió de modelo para sus apóstoles, para sus discípulos. Eh, miramos nosotros aquí, miramos nosotros, eh, en vez de concentrarse Jesús en grandes números, Jesucristo se centró en preparar a unos pocos. En el caso de los discípulos eran doce. De hecho, sus grandes escenarios evangelísticos estuvieron representados por una sola persona, escenario de una sola persona. El joven rico, la mujer samaritana, Nicodemo, la mujer pecadora, saqueo, entre otros ejemplos que nos presenta la palabra de Dios. Y tenemos nosotros entonces que Jesús para nosotros nos ha dejado varios eh, principios. Ya di, miramos el primero, lo, el escenario. En segundo lugar, Jesús fue ejemplo de todo lo que enseñaba Jesús no decía vayan, Jesús dice vamos, vayamos lo que es el, el significado de un buen líder, en tercer lugar Jesús hizo de la palabra de Dios la base de su enseñanza cada vez él recordaba la palabra de Dios la palabra de, de, de, de su padre, Jesús vivió una vida de oración y enseñó a sus discípulos a orar y sus discípulos se lo dijeron Señor enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos y el Señor le colocó pues como modelo el Padre nuestro. En quinto lugar, Jesús preparó a sus discípulos para el servicio. Les dio la oportunidad de cooperar con él y los envió a predicar y a hacer nuevos discípulos para cumplir con la misión evangelística que el cielo estaba colocado para cada uno de ellos. Tenemos nosotros en este momento... Yo voy a hacer un llamado a cada uno de ustedes que me están viendo a través de, de la pantalla. A los pastores, a los administradores de campo, a los departamentales de campo, a los hermanos de la iglesia, a los ancianos, a las damas, a los jóvenes, a los niños, a las personas que llevan diferentes responsabilidades para que ustedes trabajen juntos, unidos como un solo equipo. Nosotros no queremos que los departamentos de la iglesia o los ministerios de la iglesia estén separados, sino que nosotros formemos un grupo unido, que podamos nosotros sentir que estamos nosotros haciendo un trabajo para Dios, para que se involucren en la, en la promoción de la obra educativa formal. Nosotros necesitamos que ustedes sepan que hay una educación inicial que está llevando adelante la iglesia, Perdón, una educación primaria, una educación secundaria, lo que se llama media general y una educación universitaria. Tenemos nosotros carreras en cada una de estas y cada ciudad tiene uno o más colegios adventistas que están sirviendo como mecanismo para nosotros formar a nuestros hijos, pero ayudarlos para que ellos también puedan estar preparándose para la obra de Dios. Tenemos nosotros la oportunidad de visitar a las familias con niños y jóvenes en edad escolar para que cada uno de ellos vaya fortaleciendo lo que hemos dicho, la generación de relevo. No se permitan ustedes, mis queridos hermanos, como líderes espirituales, y esto lo, lo estoy haciendo de todo corazón, porque de verdad que me, me, me causa extrañeza lo que les voy a mencionar aquí. No se permitan ustedes como líderes seguir repitiendo ante las familias adventistas que los abordan para plantearles su problema. Hay madres o padres que quieren buscar en apoyo en sus líderes, en sus pastores, en sus hermanos de iglesia, porque ellos no tienen los suficientes recursos para atender a sus hijos o llevarlos a una escuela adventista. Y ahí, hay, hay una frase trillada que la he escuchado de parte de los padres y la madre. Y es una, una, una, far, una far frase trillada, y le estoy usando la, el término malévola, porque dice, no se preocupe mi hermana o mi hermano, porque usted no puede enviar a su hijo o su hija a un colegio adventista. Mire, aquí estoy yo. Y lo dice con aquel como orgullo, aquella soberbia. Son unas palabras que no debemos utilizar nosotros. Jamás pisé un colegio adventista... Y ahora fíjese, yo soy un pastor, o soy un anciano, o soy un líder eh, eh, exitoso de la iglesia ventista. Y yo les escribí aquí, hermano, agradezca a Dios, porque su mal testimonio, lejos de resolver, les muestra a ellos un dejo de irresponsabilidad suya. Esta no es una respuesta sensata. Es una excepción a la regla y no puede utilizarse como que si fuera una norma del deber ser. Mis querido hermano, apelo a tu corazón, por favor, no digas esto. Porque cuando escucho de los padres que me dicen esto, ya es una frase trillada. Me llena de mucha tristeza de poder escuchar de labios de, de, de, de, de líderes de la iglesia que puedan estar repitiendo esto. El modelo normal de maestro tiene su lugar en la sociedad, pero en la familia de Dios y especialmente en el sistema educativo adventista, que les dije que tenemos 25 instituciones educativas de nivel primario, eh, educación inicial, primario, secundario, pero también nuestra máxima, máxima casa de estudio y una, ahí tenemos nosotros un poco más de 500 eh, profesores en, en, en, todo esto, en todas estas instituciones que he mencionado, y tenemos nosotros más de 10.200 estudiantes. El Señor nos ha bendecido mucho a nosotros, a nuestro sistema educativo adventista, porque hace dos años antes de la pandemia, nosotros teníamos unos 8.800 estudiantes, pero ya les mencioné, ahora tenemos unos 10.200 estudiantes para honra y gloria de Dios. Y nosotros le damos a Dios toda la honra, la gloria y a cada uno de los padres y madres que se esmeran en tener a sus hijos en el sistema educativo adventista, lo aplaudimos porque están haciendo lo que es correcto delante de Dios. Y voy a mencionarles, ya estamos terminando, el tiempo se nos ha agotado, el, el uso del modelo discipular en la iglesia, este modo de comunicar no solo conocimiento, sino todo un estilo de vida, era la forma que Jesús utilizaba. El discipular, el llevar a otros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 La iglesia tiene que tomar la decisión de discipular, hacer discípulos, transmitir este conocimiento. I will go. Yo iré. Yo quiero tomar esta responsabilidad. Señor, tú me has traspasado esta antorcha y yo la estoy tomando en mi mano y yo estoy caminando y estoy corriendo para llevar esta antorcha a diferentes personas que en la sociedad están necesitando hay mucha gente hermano que está necesitando de predicar la palabra de Dios. El sábado pasado estábamos en la iglesia y se nos acercó una señora que estaba de visita ahí. Se nos acercó a este servidor y a mi esposa. Ustedes me pueden dar un estudio bíblico. Y como no, con todo gusto. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, estábamos nosotros en su hogar atendiendo, no solo a la señora, sino que ella nos había convocado, ella su hermana, sus hijos y su sobrino que estaban ahí, casi eh, eran como siete personas que estaban ahí y nosotros le dimos gracias a Dios, hermano la gente está sedienta, la gente está buscando la palabra de Dios, está buscando alguna manera de conectarse con el cielo y nosotros estamos llamados para discipular. esta es la obra a la cual Dios nos está llamando, que es hacer discípulos, la labor a la que somos llamados todos los creyentes, de hacer discípulo y que comprende primero el bautismo o ingreso a la iglesia que equivale a la conversión. Esa obra no es mía, esa obra es del Espíritu Santo. A veces nosotros trabajamos solo para el bautismo, nosotros debemos trabajar más allá del bautismo. En segundo lugar, enseñarles que guarden todas estas cosas y aquí les voy a colocar para lo que es para mí lo más importante. El propósito de la iglesia adventista y nuestro propósito no es solamente hacer conversos, sino hacer discípulos. Y discipular es un proceso de enseñanza viva que se inicia en el momento que usted hace contacto con una persona que está interesada en estudiar la palabra de Dios. Una persona que se acerca a la iglesia o una persona que lo aborda usted en la calle o que lo aborda usted en el vecindario o que lo aborda en el, en el, en el edificio o que lo aborda usted en diferentes espacios. Y, y, y esta persona conoce de Jesús, y, muchos an, y mucho antes de su bautismo, con el fin de que el nuevo discípulo se haga cada vez como su maestro, el maestro Cristo Jesús. Y yo voy a, a recapitular y resumir, mencionándole lo que ya hemos estudiado. El modelo de enseñanza fundamental de Cristo es el modelo discipular, Ir y hacer discípulo. Este modelo se basa no en la autoridad inherente del maestro, sino basada en el ejemplo vivo y en las palabras. En este proceso se destaca la humildad y no tengo tiempo para hablar de la diferencia entre humildad y soberbia o la palabra orgullo que la están mencionando muchos hermanos en la iglesia. No tengo el tiempo ahorita para decir esto. Todo cristiano como los apóstoles es llamado a tomar este modelo de Jesús este modelo de Cristo para que pueda también hacer discípulo. Y, me, y, y les menciono, hermano, que eh, ustedes pueden buscar la encuel, eh, encuesta Valogénesis del pastor Roger Dudley, donde él hizo un estudio por cinco y por diez años, donde entrevistó a jóvenes provenientes de hogares adventistas, jóvenes provenientes de hogares cristianos, para que ellos pudieran entonces eh, a, a ellos hacer en esa encuesta una cantidad de preguntas. Y con evidencias podemos nosotros darle gloria y honra a Dios, porque todos los jóvenes que estudiaron en un colegio adventista, que provenían de un colegio adventista, y que estaban también eh, participando de las actividades de la iglesia, ellos se mantuvieron, eh, cinco años se mantenían, en diez años se mantenía un alto porcentaje de ellos dentro de la iglesia. Démosle gracias a Dios y termino o concluyo con estas palabras, mis hermanos. Me uno al llamado de mis compañeros que me han antecedido para que cada uno de nosotros se convierta en un motivador de las personas que están bajo su responsabilidad y que se preparen, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, líderes, puedan preparar sermones que estén dirigidos a la importancia de la educación adventista como medio de conservar, nuestros niños y jóvenes en la iglesia y ayudarlos en los aspectos espirituales y que como les dije al principio que podamos nosotros formar una gran onda expansiva que pueda llegar a los diferentes lugares que Dios te bendiga en esta oportunidad y te guarde es mi, de, es mi deseo y oración en, este, en esta oportunidad.